Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0 Hoy os traigo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Demo version, así que bienvenidos Comienza hoy, 10 de marzo, hasta el 19 de abril Está el juego eh, gratis, vale, por tiempo limitado Versión 1.01 Recién salido, sale el 15 de marzo, así que lo estábamos probando aquí en primicia mundial eh, pues venga, yo me paso siempre un poquito por aquí por si acaso <risa> veremos a ver Le he la resolución, ¿vale? Se puede priorizar FPS Los controles, ¿vale? Esquivar el X Círculo corazón, ánima Triángulo, cambia de arqueotipo Cuatro la destreza inmediata Bueno, bueno R de activar destreza, R1 ataque normal Examinar ahí con el panel táctil Bueno, bueno, hay bastantes cositas, eh El idioma, español, inglés Ajustes generales Sanguinolencia El nivel de sangre No, vamos a poner que no Primero la vemos Acelera Una pulsación única Sí, sí, una pulsación única Continuada, ¿no? Tipo de vibración pues Más realista según la acción desplegada mental funcional, sin vibración Venga, esa misma pues Está bien, también Subtítulos, sonidos, no Esto lo traen ahora algunos juegos no traía el de. El Assassin's Creed Valhalla. Vale. Pero bueno. Ese enfoque de movimiento no. daño de aliados sí. Vale. Ahí graba. Este de brillo. Este de cámara. Al principio, pues. Bien. El audio, ya sabéis. La musiquita. Uff. Vamos a el copyright Será lo más seguro Pues nada De esta manera la música tampoco era muy Muy para allá Y ajuste de internet Área de emparejamiento Proximidades Misma área Vale Sí, misma área de España <ríe> Ok De esta manera vamos a jugar A al, al un jugador, yo creo porque tiene también modo online Dos o do, tres jugadores online Me apueste Ya sabe que yo soy muy facilillo <risa> Vale seguro no se reducirá el número de PM Cuando se termine la partida Como sucede en el modo Clemente Será más sencillo completar la aventura Claro hombre Vamos a lo que vamos Bueno, hay más de un mes ahí de. Venga, vamos a disfrutar. Nos vamos a ver aquí en primicia. Yo no lo había visto. Vamos a ver. Si tiene buena pinta el Final Fantasy este. Últimamente me han decepcionado mucho los Final Fantasy. Pero bueno. A partir del día ya no fuera lo mismo. <ríe> ok. Bueno, bueno, es cabechina. Vamos a ver los orígenes del Final Fantasy. Ojo con este, eh. Caballero oscuro, eh. Bueno, bueno, qué mala pinta tiene. Odio oh, que se lleve a la princesa. Bueno, bueno, bueno, bueno. Es una mala bestia. Ostras, compadre. Madre mía. ¿Quién pueda con él? Uf. Ven como mosca, <risa> ostras tú, te lo atravesado. Si es que haya que matar, no vea Vale, en vez de dificultad sigue la escala gradual De Clemente, trepidante y exigente medida que aumente el nivel, son las recompensa Y la pieza de equipo que puedes obtener El nivel Clemente puede activar el modo seguro El cual facilita aún más la aventura Puedes cambiar el modo dificultad en todo momento desde el mapa mundi ¿Eso está bien, saberlo El seguro Poder de los rivales Las recompensas que se pueden obtener son iguales A los del modo Clemente Consumo de ruptura, uso de y y durabilidad es, es menor. Solo en este modo de dificultad puedes bloquear los ataques imparables. Los P.M. máximos se reducen al quedar KO. Los aliados que se queden KO reviven automáticamente. Bueno. Vamos a ver. No sabemos tampoco el nivel de dificultad que tiene el juego. Vamos a verlo. ¡Ostras! Bueno, bueno. Sí, sí, tienen cara de Final Fantasy sí. Ok A ver cómo van los combates Ojo, eh Ataque normal Esquivamos Ojo, ojo Madre mía el que me han hecho. Guardia. Ahí ataque okay. Ahora Toma ahí Toma en Un combate muy dinámico Vamos a ver. Vale, en principio creo que es bastante largo, no sé. Esto ya no lo han dicho. <ríe> Venga, avanzamos. Una cena bloqueada. ¿Qué me estás contando? Tenemos una cena bloqueada, lo siento chicos y chicas. Se ve ahí un, un campo de, de trigo, ahí de hierba. Dorada. Y este no sabemos quién será, el que anda por aquí. Lo siento, eh. No sé por qué sale una cena bloqueada. Está mirando el móvil. <ríe> el as, el as. Se ha ido hasta el sonido y todo. El juego. Está mirando. Bueno, espero que avance esto pronto. Vale. Estamos aquí, ¿eh? Ya, ya. Estamos por aquí. Vale, vale. Jack. Tenemos el remolino y tal. Nivel 1. Bueno. Esto ve ¿Dónde está aquí. ¿Qué pasa? Estoy donde no será. Ah, vale, que hay que dejar pulsado. <ríe> Fijar, blanco. Bueno. ¿Pero tú qué pasa? ¿Tú qué pasa? Amigo. El duende este. Toma, duende. Ojo. Ojo. ¡Oh! Vamos a pegar el duendecillo. ¿Qué pasa? No muero o qué? Ah, pero tengo que hacer la guardia o qué? Y ahora esquivar, ¿no? ¿O qué? Ya, vale, vale. Ahí ahora a derrotarlo. Uy. Ya, ya lo hemos completado. Ok. Rompe ánima. Claro, del círculo, creo Barra de ruptura La barra que aparece sobre la cabeza del enemigo es su barra de ruptura Atácale para reducirla ¿Vale? Con R2 se consume en PM Y se ejecuta una destreza activa Con esta puede infligir grave daño a nivel de ruptura del rival Vale Aquí. hace la barra? Juega ¡Oh, que leñazo, tío, no va a empezar Usar rompeánima. Consumirse la barra que hay sobre la cabeza de los rivales. Estos han entrado en ruptura. Cerca de un rival en dicho estadio puse el círculo y rematarle con rompeánima. Vale. Pues lo tenemos. Lo rematamos con el círculo. Ok. Usar rompeánima. Con un rival aumentará tus PM máximo y rellenará los actuales. Eso está muy bien. Venga. Ok. Aquí tenemos otro. Venga coraza, ánima. Ten pulsado el círculo para adaptar la pose de coraza, ánima, La cual consumirá ruptura Si te atacan en esa posición aumentará los PM más y me recuperarán las actuales Si pulsas R1 cuando recibes un ataque con éxito podrá lanzarte con un ataque normal sobre tu rival Bueno, vamos a ver he pulsado el círculo Ya. Yeah. Ya lo tenemos. Eh, derrotado. Y ahora coraza ánima y guardia. Es un contraataque muy poderoso que amedrienta al enemigo mientras aumenta tu límite de PM. Sin embargo, como consume bastante tu barra de ruptura, puede ponerte en un aprieto si falla. Ok. La guardia, por otro lado, reduce en gran medida el daño de ruptura agresiva y te permite defenderte de los ataques enemigos de forma más eficaz. Utiliza primero la guardia mientras estudias la situación y luego toma tu tiempo para ejecutar de ánima con eficacia. Los peces restituidos con coraza ánima son proporcionales al daño de ruptura infligido por el ataque bloqueado. Esto un lío, ¿eh? Para ser más eficaz en batalla bloquea los ataques poderosos con coraza ánima y utiliza la guardia de la pasión contra el ataque de varias fases. Vale. Bueno. ¡Hola! ¡Muy buenas, Alejandro! Vamos a ver. Destreza inmediata. Algunos ataques enemigos marcados por el color moderado se pueden adoptar como destrezas inmediatas propias cuando se reciben con coraza ánima. Estas destrezas inmediatas adquiridas se ejecutan pulsando el cuadrado y no consumen PM, pero son de uso limitado. Vale Vamos a probarla pues, pero bueno Toma Vale, Dios, que me ha pegado Bueno, derrotado Esto es como un tutorial, ¿vale? Muchas gracias, campeón Vamos a ver Cuando tienes más de dos barras de PM máximo Puedes consumirlas junto a los PM Para lanzar hominiscencia con L2 y círculo Si este impacto los enemigo Pueden sufrir rompeánima más fácilmente un buen contraataque si te rodean enemigos. Vale, tenemos más detalles: sección consejo L2 y círculo. Vale, toma, jejeje. <ríe> ya se lo he hecho, ¿no? Te reviento. ser Ahí Viene otro Te reviento No, Alejandro Hoy estoy con este ahora mismo Ahora mismo estamos con este Ok Abre el menú del tutorial Vale, aquí hemos hecho eso Y nos vamos Venga Sí, sí, acaba de recién salir Nuevo juego gratis En las Tores Así que lo podéis descargar Y, y probarlo hasta el 19 de abril Así que no hay tiempo de jugarlo A ver si me engancho a este Que parece Puede estar bien Está todo el mundo jugando ahí El del ring Pero bueno mm. Siempre es más de Final Fantasy La verdad <risa> Look, the crystals can sense each other. Cristales, los cristales ¿no? no me enteramos bien para qué sirven los cristales, pero bueno Matar mi a Chaos es mi misión me Y tú Somos tres Este es Jack Jack y Ash right? yes. Vale, vale Trio calavera Ok Jack, Jed y yes. Ash discuten directamente con el rey de Cornelia y el ministro sobre la erradicación de caos Buah, A las pocas semanas Sin embargo el trío había cumplido con creces las expectativas del reino Ok, vamos en el barquito Tened en cuenta que esto sería el, el origen del Final Fantasy Aunque no está muy conectado Uno entre otro Son más bien juegos mm. Diferentes ¿Qué? need something for that it's just a scratch Arañazo. little spit can't heal when are we gonna fight chaos all well, this monster hunting is a pain in the ass ali ma mañana done either way time to pay the king a visit And we don't leave without answers. <laughs> hmm. Hmm. No sé yo. The world lies shrouded in darkness. The winds die. The seas languish. The earth decays. But oh, the people believe in a prophecy, patiently awaiting its fulfillment. Bueno, los cuatro guerreros de la luz. Ok Bueno, nota de un iluso. Cornelia, vale, y no explica aquí la da la historia de Cornelia. Un hermoso castillo nacarado se alza sobre Cornelia. Los habitantes del reino, a pesar de la oscuridad que se cierne sobre ellos, conocido como Caos Ponen al mal tiempo buena cara. La familia real les ha brindado la esperanza necesaria para seguir adelante. Bueno, bueno. Tenemos aquí otro... ¿Qué de esto, tío? La sonrisa de la princesa Sara, lenificante como luz de luna y de y la de la princesa mía del como un rayo de sol, mantiene viva la ilusión de su pueblo. Además, La presencia de los cuatro guerreros de la luz mencionado en la profecía de Luca también aumenta alimenta la fe de los cornelianos. Okay. Vamos a avanzar. Bueno. You are skilled to be sure. Few could have slain even one of those abominations, let alone 3. There is still the matter of your number, however. When darkness veils the world, four warriors of light shall come. And your crystals trouble me they do not shine the color they should can't argue with that but you need warriors right <laughs> look in front of you here we are ready and willing to take chaos down for you and with all due respect isn't that what matters most perhaps question los guerreros de los cristales oscuros sí, el Final Fantasy era así con los cristales y tal vamos a ver no sé Alejandro, eso pregúntaselo a YouTube ¿Por qué tarda tanto en subir es que quiere acabar con caos es que quiere acabar con muy bien well. Minister Lago Fetch the key to the shrine uh, My lord Jack Ash Jed I place the future of Cornelia in your hands In your hands Guau wow. El A esta eh Do not fail us. Vale, estamos aquí en el castillo ¿Qué hacemos? A ver si le dicen algo Por la mañana Me veremos en las puertas de la ciudad Ok Perfecto, vamos a ver el rey por supuesto Aquí tenemos Ahí para correr más A ver, la princesita Mira graciosa la princesa mía Vale, el cristal ilumine tu camino ¿Vale, La reina ¿La Reina Jane que te sirve bien en Vale que tú digas, reina Ven Es raro darle aquí a todo para, para hablar y para abrir las puertas darle al panel táctil, pero bueno Estamos aquí en la ciudad ¿Qué está pasando? Pero no sé esto porque van vestidos modernos, tío los otros no la música está quitada Así que no podemos escuchar la musiquilla Es una pena Últimamente me saltan mucho los copyrights de las canciones de los juegos A ver está. Se es alegra de vernos a la princesa Sarah Nah, it's nothing. Jack has the best wonderful. <risa> no ¿eh? La letra ahora que no se ve muy clara, no se ve muy bien. Está en blanco ahí. Of course. There was a knight by the name of Garland who set off to battle chaos well, but he never returned. Garland, Garland me if suena, could, oye. I would be grateful if you looked for him. Look, we don't have time for a rescue mission, princess. I understand. You don't need to go out of your way. Just keep an eye out for him. What does he look like? He always wore the the splendid armor. Uf, uf, El He towered over the other knights. Even so, his voice was always warm. How long ago was this? Perhaps ten years ago. Although. It seems just like yesterday. No one believes me. Not the minister, not my father. They say a knight by the name of Garland never existed. As you wish. Vamos claro, hombre, hay que podemos hacer sobre tu noche perdida. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. esta. Oh, your crystal vibrating too? Yeah, weird. Forget it. We need to focus. Hombre, ya que agradecer. a un Let's get some rest. No sé, cómo se guarda la cristales. Eh? Bueno, a esto el hotel o qué es esto? Hey, El posadero. shrine tomorrow. Why don't you spend the night here? Yeah. Great. Come on in. Bueno, parece que nos conocen. Eso está bien. Noche de paso a la mañana. News of your departure will soon spread, and failure will leave a stain on the king's reputation. Bear this in mind. Travel northwest and you will reach the chaos shrine. noroeste de Cornelia. Go with the Crystal's Blessing. Vamos a ver. A ver cómo viajamos. A ver. Bueno, bueno. La luz de Cornelia superado. Bien. desde aquí una espadita, la mago y los nudillos mortales. Qué guay, tío. ¿Cómo mola? <ríe> Yo gana de jugar un huevecito de esto de, de rol Venga La Misión principal, la fantasía que guardia al final Ya está disponible Hablar con los habitantes Puedes hablar con los habitantes del mapa mundi. Abre el menú con option y selecciona hablar Esto te permitirá saber más sobre el día a día de esta gente Vale El tutorial, la misión tutorial dagas Ya está disponible, me ha dicho ahí también A ver Uf, qué rápido va es esto. Misión principal completado. Lucha a muerte. Misión 1, promedio de equipo 1. Pero hay algo ahí, ¿no? Ampliar. A ver. Algo de trabajo, no a ver si tenemos cosas. ¿Dónde está lo de hablar? Herrero, a hablar. A ver. Ojo. Sí que hay gente aquí para hablar A ver Vamos a ver, vamos a ver Echamos un vistazo Bueno, ya está tampoco. Bueno hope you have Espero que tengas and viaje Vale. A Jessica. Vale. Fred. Bueno, ya hablamos con todo. a Amy. Qué graciosa. Soy fan de esa palabra hola uh, Julia A mis nietos ¿Te puede ser nuestra madre, entonces? Digo yo O la madre de alguno Del equipo ¿A Vale ya, Pues nada, ya está Hemos hablado con todos Parece que se pueden repetir las misiones o algo Vamos a ir aquí ¿Qué? ¿Tenemos también para hablar o qué? Parece que sí Lo mismo yo creo, ¿no? Y es el final Yo creo que es lo mismo Vale, esto es del modo multijugador Puedes colaborar con otros jugadores para cumplir misiones en este modo. El jugador que crea una sala se elige como anfitrión a esperar la participación de otros jugadores. El jugador se convierte en invitado en la sala que cumpla sus requisitos de búsqueda. Es Posible quedar sala incluso en una misión en solitario. Misión seleccionada. Comenzará cuando todos los jugadores de la sala estén listos. Regresará a la sala una vez se complete la misión. Pues estar muy bien esto también, ¿eh? jugaba ahí al White Knight Chronicles. En PC3 y estaba muy bien, la verdad. Así jugando con, con amigos multijugador, puedes comunicarte con otros jugadores mediante fórmulas preestablecidas. Abre el menú de mensaje de chat Con la cruceta en plena emisión con L2 de la pantalla desde la sala Bueno, ahí se le puede decir alguna cosilla Pero poca cosa, no sé Lo suyo era hablar por, por el grupo Bueno, pues cerramos Ah mira, pues se pueden quedar salas y tal, eh ya no sé si se necesita el PS Plus o qué. Voy a no una sala, a ver. Me no sé si estará en partidas multijugador. Vale, vale. Bueno, pasamos. El herrero y aquí toda. Uf. Un montón de cositas. Podríamos ver el inventario, a ver si podemos equiparnos o algo, ¿no? Eso que nos han dado. A ver. Inventario. Esto nudillas mortales, ¿para quién son? No me lo dice Menú Abrir el almacén No Fijar Vale, esta es toda nuestra ropa Pues no sé ¿Cómo equipármela o qué pasa? ¿O se la ha equipado solo? No tengo ni idea Bueno Podemos guardar ¿Ha guardado? Parece que sí Bueno, vamos a confirmar Vamos a ver el templo del caos, a ver qué tal Detalles del botín también Bueno Vamos a comenzar la misión, sí Templo del caos Según mis salvaciones en este lugar nunca hubo un templo Pero un buen día apareció de la nada A nadie pareció extrañarle la anomalía ¿Qué es lo que habrá pasado? Tiene que haber algo que en un futuro lejano y libre de cualquier influencia externa Provocará su materialización Vale Vamos a ver el templo del caos aquí. Creo que es lo primero que hemos visto. Donde estaba el otro. Ahí que se lo ha cargado a todo. Pero bueno. Vamos a ver. Si es otro templo. Ah, vale. Esta es la llave de, del templo. Lo que nos dio. Ok. Vamos a jugar con la murciélago y Looks like chaos has been waiting for us. You gonna make us go in there and find invitarse <laughs> Bueno, vamos a ver El templeo este del caos si no, Tenemos aquí el triángulo tengo ahí, no sé Vale Era Para cambiar de espada yo creo, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, mira Tenemos ahí Adaga, ¿vale? Y espadón Ok, molinete También lo tenemos Lo de las piedras Lo que no sé Pero bueno ¿Se rompe? Sí Típico de los Final Fantasy Ok a la cámara Muy bien Esto creo que es para grabar también Tocar cubo Tocamos A ver Efecto de los cubos Toca un cubo Para recuperar vitalidad Vale, vale pm y rellenar pociones Restablecería hasta alcanzarlo Ten en cuenta Que los enemigos de las mamorras También se regenerarán Y los objetos que no hayan recogido Desaparecerán Ojo, eh o los cubos si quedas hora aparecerá el último cubo con el que interactuaste. Bueno. Me sale esto de... del árbol de trabajo y tal. No, Nos vamos. Por ahí lo que sea. Vale, fija el blanco. Un duendecillo. Vamos por ahí, ¿no? Ahí está. no está Vale, parece que absorbemos algo. En oh. Al principio, va muy bien. Vamos fluido y va muy bien. ¿verdad? Vamos a pasar una demo y tal. Pues, oye, sí, sí, podemos. Ojo, eh. Vienen más. Más dendecillos por ahí okay. o qué. Esto que. Resonancia. Vale, un aliado entre en estado de resonancia. Mientras lo dure este efecto, el aliado empleará activamente destrezas para atacar. Sí, sí, lo utilicé antes para atacar a ellos Bueno. con pues la cruceta a la izquierda o a la derecha, que es la de los compañeros que llevamos? Pues venga, que ataque alguno algunos. Venga, eh, el as mismo. Ah, no, le he dado ya. <risa> Vale, vale. Le ha subido el nivel de trabajo, eh. A esta gente, eh. mirando por si hay algo. Ok. Ojo, eh. Hay alguien por ahí, eh. Aquí, aquí viene Olinete. Vale. Venga, la cosa va bien A ver, por aquí Vale no Sube, no sube, ¿no? Podría saltar o algo, no sé Oigo algo también por ahí Bueno Vamos a ver Eh Cofrecillo Túnica saga nivel 3 Equipar en el menú táctico Vale Esto es lo que nos faltaba antes Vale, menú táctico para descambiar de trabajo. Vale, vale. Y piezas de equipo. Púsale 1 r 1 para elegir qué personaje quieres personalizar. Existen restricciones con ciertas piezas de equipo. Vale. Hola, Blonde Fan. Sí, sí, de la otra vez. El otro día. Pusa el panel táctico para optimizar la elección de piezas y equiparte automáticamente las que más se adapten a nivel de tu equipo. Eso es lo suyo, tío. Eso es lo suyo. Nada más, cuanto menos sea el nivel de una pieza de equipo, más poderosos serán sus efectos y mejora a los parámetros. Perfecto. Yo le voy a dar a Ahí, equipar automáticamente. Eh, equipado. Ya lo hemos equipado ahí la túnica. A ver este. También equipado. Y este también equipado. Pues nada. Un montón de cositas, ¿eh? Por ahí, el esgrimidor, ¿vale? A ver. Ya me he suscrito a tu canal. <ríe> fan ya me he suscrito. La otra vez que se me quedó pendiente. Venga, ya estamos. Eh, pues muy bien. Me he equipado ahí. ¿Se ve la túnica o algo? Yo creo que sí, ¿no? La ha cambiado. Venga. Seguimos. A ver qué encontramos por aquí. Otra lucecita de There's esta Demonio ahí abajo <ríe> Déjame la mí Cambio de arquetipo Puedes cambiar arquetipo en el acto pulsando triángulo Pero ten en cuenta que cada uno de estos IT Tiene sus propias barras de ruptura Vale, arquetipo es lo que hemos visto antes de... ¿Verdad hermano? No quieres configurar arquetipo pulsa el triángulo para cambiar de uno a otro Entre los disponibles Es lo que hemos hecho antes el Arquetipo, change. vale Podíamos probar, si queréis. Hay uno ahí, dice. Ese. Me pego desde aquí. <ríe> que voy a por ti. reviento Están <ríe> guapas también, eh. Las La daguitas. Vale, ¿qué tenemos aquí? Final Fantasy, estoy jugando. Origen. Fundamento de la batalla 2 Amedrentar al enemigo imposible amedrentar, es, es imposible amedrentar a algunos amigos con ataques normales Pero sí, es posible con corazón El círculo, con destreza activa El R2 Haz que tus camaradas utilicen su destrezas Pulsando izquierda o derecha Amedrenta al enemigo y destruyelo de una vez <risa> Pues venga, vamos a amedrentar aquí Voy a cambiar mi espadón, que me gusta más Y creo que tenemos ahí Algún tipo de enemigo ah, sí. Podemos amedrentarlo A ver qué pasa A ver, aquí viene Ahí Le damos ahí Toma, ahí Te reviento Resonancia tenemos ahí Pero bueno Le hemos reventado bastante bien Esto hay que pegarle o algo Toma Ojo ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado <risa> Next. Eh, pues venga, vamos. Por aquí a ver qué encontramos. ¿Un acelerón para qué, tío? ¿Un cubo? Podemos reponer fuerza, dice. Espera. Este lo vimos antes de ahí abajo. Brazalé. sagaces. De nivel 3, puede estar muy bien A ver Antefarastero y el espadón De nivel 1, tenemos ahí Ahí, espadón de nivel 4 Hombre, claro Bien, bien Esto no tiene nada <ríe> Pero bueno, muy bien Este es el sitio de antes Ok Es que no sé si darle ya lo de esto, eh decía vamos a ver menú del árbol de trabajo el árbol de trabajo y los paneles al derrotar enemigos subirás de nivel y ganarás puntos de trabajo que podrás gastar para adquirir técnicas y destrezas en el árbol de trabajo puede hacer este desde los cubos o el mapa mundi vale lo de las habilidades y tal bueno vamos a ver los puntos de trabajo árbol de trabajo aquí lo tenemos vale tenemos el esgrimidor y tenemos Gladiador también Vale Bueno, empezaremos con este, me supongo Este ya lo tenemos El molino, ¿vale? tiene pulsado R2 prolongará su duración Aumentará progresivamente la velocidad de giro Tras activarse puede derivar en un ataque de carga con R1 O de guardia fortalecida con L1 Ojo, está bien saberlo Venga, yo creo que vamos a este, ¿no? Reduce el daño sufrido Y luego La vocación Puede estar bien también Pasiva, son pasivas estas Tenemos tres puntos Pues venga, uno por aquí ¿Dónde están los puntos? Allí Y nos queda otro punto eh. Pues esta ya la tenemos desbloqueada, ¿vale? Yo creo que puede estar bien Aquí también tenemos puntos de trabajo, oye, del gladiador. Efecto de luminiscencia. Aumenta la vocación del gladiador. Supongo que habrá que darse este también. Porque este está cerrado. Vale. La fisura para ser más ágil y tal. Pues venga, activamos este. Poca broma. Los otros, ¿qué pasa? Son todos, ¿no? No tienen puntos. Vale eh, Pues muy bien La vamos a traer, por si acaso Ahí está Vamos a ver, consecuencias de los ataque mágico. mágicos Incluso en estado de guardia, ataques mágicos Como piro, infligen cierta cantidad de daño Si recibe daño de manera continua del mismo elemento Entrará en estado de retención recibirá aún más daño de ese tipo Ojo, eh eso no nos interesa. Recibir ciertos tipos de ataques puede sufrir estado alterado. Si sufre de manera continua el mismo ataque elemental, entrará en estado de retención. Aumentará temporalmente tu vulnerabilidad al ataque mágico de ese elemento. Muy mal, eso. <ríe> el ataque mágico, ahí lo tenemos, el del piro. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué le están dando ahí, tela? Vamos bueno, me reventar reventado ahí al piro Bien, no greba heláldica no Bueno, que tenemos que estar todo el rato aquí Pero bueno Vamos a ver Activamos ahí la greva. <risa> Esto no tiene nada No le dan nada a los pobres Pobre diablo Bueno, pues seguimos para arriba Y otro <risa> Eh. Cuidado que explota, eh. Lo me, me lo he tragado, eh. Una resistencia por los suelos, ya te digo. Este no me ha pillado bien, eh. <risa> me ha dejado 8 polvos. Un fuego ahí, eh. Muy mal. Ya no lo había advertido. ¿Cómo me curo entonces? Jeje. <risa> Mírame Te reviento Ojo cuántos de estos, ¿no? El halito Vale, pulsa para abajo para recuperar vitalidad Usando una poción, vale, vale Ahí, lo tenemos Vale Eh, aquí tenemos un cofre secreto Esto como se... Esto como se abre, tío Ah, tenemos el piro por tres. ¿Esto lo quemaré o qué? No Sí, lo hemos quemado, bien, bien, bien ¡Ojo! ¡Toma! Ahora hay un montón de cositas ricas Vamos a equiparnos, pero ya Vale Un momentito. Entramos aquí Minutásticos Y tenemos ahí hasta casco y todo Vamos a averiguar Bandana heráldica de nivel 5 ¡Ojo! ¡Ja, ja, qué guay! Esto no tiene nada los pobres No le dan nada Vale, que para cambiarle aquí. Pero bueno, tiene estas paguitas, tío. Esta no, pero la tengo equipada en el otro. ¿o ¿Cómo va? A ver, este es el arma de Jack. Yo. Vale. Que está igual, de nivel 1 también No cambia nada Bueno, no podemos cambiar nada Estos están ahí un poquito, ¿vale? No nos dan Equipamiento, pero sí, sí, va cambiando, ¿eh? Mirad la bandana ahora, que chula Pero ya eso me gusta a mí Que vayan cambiando ahí No sea siempre la misma vestimenta Vamos a ver cómo acabamos que Un juego ahí, un ¡Ojo ese! No quiero que explote Me ¡Reviento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Bien, bien! Ok, genial Nos ha dado bastantes cosas, ¿eh? Voy a abrir el cofre este Ok mortales Así. Ahí se lo he equipado ya, creo, ¿eh? Sí Algo le ha cambiado ya, ¿eh? Sí, sí Tiene ya la túnica sacada y todo Eh, pues venga Supongo que irán bien Llevamos todo de negro Oigo uno por ahí Sí, parece que es por ahí esta puerta no, no creo que haya nada, ¿no? O oh, sí que No lo sé ¡Ojo! Cubo a la vista para investigar y los otros, tío ¡Oh, que también derribo las piedras! Otro cubo, otro cofre Bastón de eremita Ojo Hay eh, una barrera de fuego Tendremos que A ver que Investigarlo todo antes de Vale Ostras, un castillo, tío Ostras, un castillo Usted nos puede matar, eh. ojo, eh Dale Dale Ojo, Castillo Me <ríe> Toma, Todo lo que nos ha dado Chavales Uju. Uh -huh. Estoy como ensangrentado ¿No? Como más fuerza ¿O qué? No lo sé El estado este Casos es que brillamos Y todo <ríe> El mismo estado más fuerte Yo creo que nos ha interesado Venir aquí, ¿eh? Vale Vamos a ver Tástico. Equipamos otra vez, claro Tienen vocaciones asociadas Mira, bonos de vocación en tu vocación total Elegir tu trabajo y equipos obviamente para conseguir los mayores efectos de bonificación Ya Ojo con los brazales de esa gaza, ¿eh? Yo creo que los otros se cambian también automático. Cambiar a Plastamago nivel 4, creo que me ha puesto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El nivel táctico ese. Lo de las misiones, ¿cómo era? Lo de. A ver. Cambiar el ¿Qué tipo. Bueno, de vocación, esto era lo que me estaba hablando. Vale, tenemos... Sí, sí, esto me lo di antes Yo No sé cómo me lo di, pero bueno Inventario, abandono a misión, consejo, archivo Bueno, que no me sale ahora Tiene no que sé en el cubo lo más seguro o algo Venga, vamos a ver el cubito A ver qué nos cuenta Alba de trabajo Podemos guardar Alba de trabajo esto, esto es lo que estaba yo buscando Vamos a ver Ahí Tenemos dos puntitos más, ¿vale? Y de este uno Bueno Aumenta la vocación de grimidor. Ahí lo tenemos Aquí nos falta un puntito de trabajo Son dos puntos, ¿vale? Bueno Hemos dicho que no íbamos a dar este también, ¿no? Necesitamos si dos también, no puedo. Pues me di este. Aumentar la velocidad de gladiador. Que puede estar bien también. Vale. Ok. No sé cómo voy a romper la barrera esa, pero bueno. El ¡Juego! Eso está lleno ahí de... De enemigos, ¿eh? Eso ya me enfrento a con ellos, creo, ¿eh? Al, creo que al darle al cubo... Que no sé cómo va a pasar esto. A ver cómo cruzamos las llamas. Estilo de combate. Los brujos son muy hábiles utilizando destrezas activas para causar daño de ruptura. Los ataques normales con la maza recuperan una gran cantidad de PM y el ataque de carga pueden reducir en gran medida y con mayor rapidez la barra de ruptura de un enemigo. Puede lanzar hechizo de magia con r al mismo al tiempo mismo tiempo que recuperan PM. Bueno. Equipar maza en el equipo táctico. Vamos a ver. ¿Un equipo yo ahora la, la maza? Si no tengo maza. Me estás contando. <risa> aquí aquí bastón de eremita. Sí sí nos dio antes uno. Bueno pues vamos a ver. ¿Quieres que me dé trabajo? Sí, a ver. A brujo, claro. Venga, equipado. Vale. Ah, no me ha hecho maguito. Vale. Conjuración. No, el, el agua, hombre. Ahí. Toma. Otra que guay, ¿no, el maguito? Seguimos probando, a ver, contra esto con el. ¿El piro? Puede ser que sí, ¿eh? Los ataques tienen atributos que pueden ser físicos, como de corte, deforación o demolición, de o elementales, como los ataques mágicos de fuego, frío, rayo, tier... tierra, agua, aire, luz y sombra. Esos son los... los. elementales típicos de los Final Fantasy. Si ataca a un rival con debilidad a de estos atributos, infligirá grave daño a su barra de ruptura. Vale, tío. Te lo compro. Tenemos ahí, ahí y a ver cómo hacía esto. Bueno. Pues está mal no. Mal no. Oh. Esta saga, esta no nos viene bien. Pero bueno Abrimos aquí Casi Arcano, eso sí no viene bien Nos da cosita, no sé lo que nos da Pero nos da, nos da Vale Vamos a ver. Algunas piezas ocupan varias ranuras es el caso del conjunto heráldico que cubre tanto piernas como torso en este caso no podría emplearse protección adicional para las piernas ya que el conjunto las cubre pero los parámetros gozan en cambio de una notable mejoría vale, la... me imagino que es este el conjunto heráldico vale por eso nos quita esto bueno, mientras nos no vaya bien, yo creo que vamos bien. Aquí no hay nada, ¿no? Me parece. Imagino que será por aquí. Vale. Observamos. Pues vale. Todo aquí con el palestro, nice aquí. <risa> Cámara normal Vale, pues tenemos que llegar hasta allí Supuestamente, mausoleo de la luz Vamos a ver Pero Por aquí, ¿qué? Vamos, no más con brote, vamos a reventarlo Pues venga Y sí Ojo, eso nos lleva para allí para un cofre. ¿eh? ¿Hay algo? Tendríamos que mirarlo todo bien. Vale, hay otro tutorial. ¿Quién está luchando, tío? ¡Ojo, el lobo este que ha salido por aquí! arcano. No, pues de momento va, va bien el brujo este. Bueno. Este como ha cambiado también, eh. <ríe> vale. Pues estupendo. Me gusta, me gusta A ver este Reducción del límite de ruptura Si consigues reducir el límite de su barra de ruptura Esta reducción será permanente Y la velocidad de regeneración de la barra disminuirá Usa luminiscencia vale, le lado y círculo Si te rodea amigo Pero sigue a la medida el límite de su barra de ruptura Vale Hay un montón de enemigos de luego ¿Qué hay por aquí arriba aquí un piro de esto no un boom ojo ese eh... te reviento vamos oh ahí Opción Mocasina Arcano. Yo supongo que habrá que tirarse a por ello. Ojo, allí no hemos ido por el cofre. Vamos por el cofre. Antes de nada. Ven. Por aquí. Espero no caerme. Está chulo, la verdad que está muy bien el juego. Muy jugable. Ni tenía yo ganas de un jueguito de esto La verdad Está muy bien, te deja cambiar ahí de arma Fijaros ahí la maza esta que, que llevamos ahí cortante Ok Aquí Echar un vistazo, hay un montón de enemigos ahí de lobos Y luego me imagino que tendremos que subir la escalera esa Pues así Venga, pues vamos para abajo a ver Ahí, no ha cambiado otra vez Bueno este Igual, también le ha cambiado los nudillos Vale eh, Pues estupendo Van pasando, van pasando ahí los Los abrigos y todo Está muy bien, está muy bien Quería yo que no le iban a dar piezas a ellos, pero sí a las que nos van sobrando a nosotros. Está muy guay, ¿eh? ¿Cómo va cambiando de look? A mí me gusta eso. Que vayan cambiando de look los personajes. Vale, aquí el otro lado. Venga, ya matada. Lobito. ¿Por aquí o por dónde? Y no se puede. ¿Eh? Ya me caí. <ríe> Iba a ver la tinaja. ¿eh? Dice que si estábamos rodeados por mucho Creo que se nos ha pegado, ¿eh? Ahí Ahí, el logo líder Vamos a por ahí. Ok. Uy no. Next. Ojo, la que le hemos liado a los lobos, eh. <ríe> Damelo, dámelo, dámelo. Hemos subido el nivel de trabajo this y todo. Looks good. Nice. Toma ahí. Grabaráldica nivel 5 y nivel 6. Venga, vamos a verlo. Bueno. No hay nada por aquí Pues vamos para la escalerita, ¿no? Venga, vamos a ver la habitación esta A ver qué Qué tiene ahí, no hay nada Vale, era por Por asegurarme Está guay, está guay Las voces y todo Me gusta Y en 3D Está muy bien, tío Le han dado un cambio de cara Al Final Fantasy Muy Muy aceptable Vamos ah, a ver Me imagino que para las mazmorras Grandes Y para eso, pues Para los bosses finales A ver, aquí hay un Estaría muy bien hacerlo En, en compañía de amigos Toca escalar otro artilugio para llegar ante a los cubos y ampliar la zona que puedes explorar con calma. Segúrate de tocar todo objeto que encuentres para desbloquear nuevos atajos. O sea que. Habría que tocar esta. Ahí. Nos hará el camino más fácil, dice. Pero. ¿Y aquí, tío? Hombre, claro una arabarda a nivel 5, eh lanza y lanceros, esto es lo nuevo tío, qué guapo Ojo con esto, eh, cometida para adelante el R1, el derribo para abajo el R1, fisura a la izquierda y R1 o a la derecha y R1, o mantener pulsado R1, también pueden utilizar Furia Estrada con R2 Que se fortalecerá Si lo mantiene expulsado pues está muy bien Ojo con la lanza, ¿eh? Vamos a ver si encontramos la lanza Ahí alabarda nivel 5 Vamos a probarla Vocación lancero Sí Queremos cambiar de trabajo. Venga, lancero. Sí. <risa> Vamos probando ahí diferentes... Sí, sí, profesiones. Es que los Final Fantasy van de este, de este palito, ¿vale? Van... Es que hay una profesión. Y Y cada personaje puede elegir la profesión y rollo. Está muy chulo. Supongo que esta la podremos abrir. No sé dónde nos llevará. Ojo, eh. Creo que me estoy. Entonces las escaleritas, tío. ¿Qué hacemos? Envía del rebelde. Templo de los errantes. Ahí puede ser que haya algo, ¿eh? Aquí digo. No sé. Vamos a ver si le doy a este. Bueno, ve más, eh. No. Bueno, va bien el lancero, parece Vale Plasta Mago No me ha quedado muy claro Cómo, cómo lanzar la La de esta La <ríe> lanza A ver Eh, bueno, son débiles, son débiles aquí a, a la lanza, eh. pero criticazo. Perneras sagaces. Ver, para, dar, para darle a los, a los barriles, ya, ya es más chungo el lancero. Pero está guapo también, ¿eh? Parece que tenemos ahí una escalera, tío Yo no sé Para dónde tirar, pero bueno Vamos a ver, otro permenotáctico Vamos aquí, todo esto Máscara arcana, hostia Qué guay, ese sí nos viene bien Para lancero, ¿eh? Ostras, y esto a lo mejor para el otro equipo Para el equipo sagaz De... A la daguita Pero bueno A ver, el abrigo arcano Este es para mago, tío Sí, sí Ahí Bueno Seguimos No sé, la escalera, tío Debe ser de... <ríe> Decía que era un atajo la escalerilla. <risa> pero no la hemos cogido. No sé si son buenos, si son malos. Observamos. La torre más grande. Ya te digo, si nos queda. Hasta que lleguemos allí. Bueno, bueno. Supuestamente... Por ahí, pero... Ya me bajo a la escalerilla, ¿eh? A ver, esto es lo que yo quería descubrir. Estas cositas por aquí nos pueden venir muy bien. Toma, abrazales, sagaces y túnicas sagaz. No paramos de. De coger equipamiento. <ríe> Toma ahí. De ahí, bueno. ¿Eh? Vale. Y nos lleva para ir para abajo Pero la... La escalerilla no sé, tío Si cogerla no... Yo creo que puede ser un punto a favor Vamos a ver La escalerita <risa> ¿Dónde está la escalerita? Que la he perdido ya El Templo de los Rantes Lo ves que... Pero íbamos a otro lado, tío Es otra historia, ¿eh? Vamos a ver Descenso velo. De lado mola Aquí otro cubo Uff, no sé si cogerlo o no cogerlo Si este lo cogimos ya verdad. Vamos. Algo vale. de trabajo. Venga. El lancero tiene dos puntos. El lancero y el mago. La vocación. Pasiva. Venga, esta por aquí Y esta por aquí Y esta de luminiscencia Pues puede estar bien también Venga Y ahora lo del... Lo del brujo este Tiene tres puntitos, ¿eh? De retención O todo tipo de magia elemental Vale, pero nos pide dos, ¿eh? Aumenta la vocación de brujo Vale, pues entonces nos vamos a dar este Y este Yo creo que por ahí Luego los otros, no sé si los podemos cambiar otros personajes No los ve El Grimidor, este tiene un punto Ah, vale, pero nos pedía dos Vale, vale Este es el luchador Todavía no lo hemos cogido este tampoco parece el del fuego, ¿o qué? No sé, otro tipo de brujo Sí, sí, este es el mismo, hombre Vale Este es el de gladiador Pide dos Y dos No podemos Y dos Pues nada Guardamos, ¿vale? Ahí estamos y la verdad que muy bien No sé si tengo que tirar para arriba Si tengo que tirar para abajo ¡Odio! Creo que lo hemos hecho mal, ¿eh? Sí No me tenía que haber tirado Pero bueno Lo reventamos Vale ¡Ojo! El duendecillo Me ha tirado ahí Como mola Venga, vamos a ver <ríe> Que me he liado tela, eh <ríe> Toma no es mala, no es mala la verdad ¿eh? Toma ahí Está chula Venga, seguimos Vale, aquí está la Calerilla, tío Te reviento, puta sagaz ahí para bandana heráldica. Eso ya no lo dio. Let's Un poquito de Te reviento. poquito aquí con... Eh, que te esquivo? ¡Ojo! <laughs> <laughs> the oh now then Solo que me dura los, los duendes. Ve. Eliminamos esto también. Ok. Tengo que hemos abierto aquí un nuevo camino, eh. No sé si hemos pasado antes por aquí o no. Ojo, ¿eh? oh, oh. Ahora que estamos liando. Una vez que empieza a coger el gustillo ya... Toma ahí. Toma ese... Ahí Lacrimoso por uno. Ojo, ha dado un escudo, ¿eh? ellos mortales. Vamos, mira. Un táctico. Aquí. Bueno. Está todo bien, ¿no? Eh, pues venga. Seguimos por aquí. Oye. venga, seguimos. Es que esto ya lo hemos hecho. Estoy un poquillo perdido, eh. Estoy más perdido. no tío, el mausoleo de la luz. Madre mía, pero yo para mí que hemos dado ya toda la vuelta. Todo, vale, venga. Porque ya hemos estado por aquí eh, Lobo líder Fuera Bueno hemos dado aquí Un montón de cositas Vale Bueno Me voy a curar, está dando no ahí chunguillo, eh Ok Trabalho aquí, tío <ríe> No sé yo ya, eh, por dónde tirar. Madre mía. Vía del rebelde. Bueno, no jugar más experiencia. Bueno. Me no duende. No sé. Ojo. <risa> Mochila. Vale. Sorry, if I drop the ball. Hombre, está bien. Bueno, seguimos ¿Me curo? Okay. Sí, sí ¿Ese ya lo vimos? ¿El del cofre? Pues venga, vamos por aquí a ver ¿Qué encontramos? A ver ahora Activar cierta destreza cancelando antes la acción. La destreza inmediata robada del enemigo puede activarse. Por ejemplo, para ver no salió de luminiscencia. A este, the Okay. Hola, Manolo. Bienvenido. Ahí. Finally a break. This will take us straight to the tower. Sa un hombre. Vale. Bueno, vamos a ver. Ahí. Vale. Seguimos por equipo la columna. Bien Como siempre, mi línea <ríe> Vale Otro oh, cubo Fragmento de ánima me ha dado, eh A ver este Lacrimoso nivel 5 Parece un escudo Cambio de arquetipo especial Pulso el triángulo Justo después de golpear al enemigo con una destreza activa, aprovecha estas interrupciones para infligir golpes extra o esquivar. Cambiar justo de arma. Después de dar el golpe, vale. Vamos a ver, largo de trabajo. Ok, fragmentos de ánima. Pueden emplearse la pantalla del árbol de trabajo para tener puntos de experiencia en alguno de estos. Podrás conseguir más fragmentos de ánima de lo habitual si te unes como invitado en el modo multijugador. Oh. Ok. Ya, ya, si ya me lo dijo la otra vez. Vamos a ver. Tenemos lancero y tenemos el otro. Que nos habita, tío, la velocidad de ruptura De recuperación de ruptura Y este aumenta el daño físico Al atacar el punto débil Este ya me interesaría, tío Habilitamos este ya Vale, las trazas obtenidas Pueden equiparse en menú táctico, pulsa aquí Sobre las trazas adquiridas para desplazarte a ese menú Vale Asignar, dice Cuatro puntos más Tenemos, eh Habilitamos este y habilitamos Sin nada. Usar ánima, dice también. Destreza Ojo. combinada. destreza combinada. Minuto áctico para asignar destrezas combinadas obtenidas sus ranuras co correspondientes. Estas destrezas pueden desplegarse con R2 mientras se ejecuta un ataque normal con R1. Bueno. Tormenta perfecta Es esto una ráfaga de golpes perforadores que, que lanzan al rival por los aires Bueno Esta es la nueva, el ciclón bueno, Pues ya lo tenemos, R1 más R2 Vale, luego aquí R1, R1, R2 En fin Bueno Okay. Pero no he asignado ya Vamos a ver, ahora el gladiador El siroco <risa> Mientras salto nada. Si ya lo perdoné Pero que se portó muy mal y él lo sabe. Vamos a ver, el impacto gemelo lo podemos cambiar por el... Siroco o no. Ahí. Tenemos ahí otro, ¿eh? Podemos ponerle el talón de Aquiles, yo creo. Vamos ahí, al talón de Aquiles. Destrezas combinadas. Bueno, supongo que ya está Ay, Seguimos con lancero, o qué? Eh? <ríe> Nivel 9, ¿eh? Poca broma con el lancero Nada. Trabajo sino de un arquetipo también aporta su bono de vocación al otro arquetipo. ¡Ya lo he leído! El trabajo con el que se tiene vocación permite extraer parte de su poder y acumular experiencia. La mala lavarda. Vale. 7% la tenemos. No, Espera. Vamos a ver, vamos a compararla. Bueno, de momento lo vamos a dejar, lancero. Venga. Queda ahí con el lancero. Guardamos. Y vamos para arriba. A ver qué pasa ¡Ojo! ¿Cómo reconocer los ataques imparables? Bueno Toma ahí Dale ahí No tiene ninguno, tío Te reviento ahí Toma ¿Dónde está el otro? Vale Con ello y no han dado bastante luz del bueno. Esto qué? Ahora dime tú a mí cómo abro esa puerta. Mm, complicado, ¿eh? Allí hay otra que tampoco se abre, pero bueno. que venir por aquí, digo yo venga, como que arcano sepa para el luchador, ¿eh? pero bueno muchas gracias Ahí esquivando. Bueno, bueno, no sé ni para dónde ir. No tengo ni idea. Ha la llave. Pues vamos a ver dónde vamos. A ver alguna puerta que esté abierta y que no. Ok, esta. Que no deje pasar. Esta es que veíamos: la zona de montaraz. De dar que no era. Disculpad. Ahora. ¡Ojo! Pero bueno, chiquillos. ¡Otro el tomber y este chique chungo, tío! ¡Mira, mira, mira, mira la que me está liando! Toma, todo lo que me llevo Empezáis Bueno, aquí parece que yo no hay más nada Vale Otra puertecilla Venimos de ahí A ver este Hola, hay alguien Cofre Solo lucky <ríe> Vale, tenemos la llave del portón de lado <ríe> ¡Ostras! te reviento, esqueleto! ¡Sí que hay, esqueleto! ¡Venga! También Fuera El escretillo Ahí. Que sigue, está perdonado. Por si ya se lo dije, que ya lo perdoné. Uh, mi cargo también la columna. <ríe> Yo creo que ahí ya está todo, ¿eh? Venga. Vamos para el portón. A ver, ahora. Ahora sí. La oscuridad se puede cortar con un cuchillo. Es por aquí seguro. Allí arriba hay un cofre, ¿eh? Hay otro cubo. Vale. Vamos a por el cofrecillo primero. Espada nivel 7. Oh, oh. oh, amigo. ¿Pasa no puedo cambiar de aquí? <ríe> o oh, sí. Quizás sí. Venga, esgrimidalo ahora un poquito Ahí Para nivel 7 Puede ir bien la cosa Ahí está Ahí está Cubos. Si queremos grabar o algo Cambiar de vocación o algo Venga Nos rellena la vida Vale, muy importante también El PM Vamos, esgrimidor Ostras, ahora tengo Esgrimidor y lancero, eh, poca broma Luguita de salto Toma, toma, toma Vale Venga Puede asignarse en R1 o en R2. Vale, vale, por eso es eh. Ok Treza combinada Ahí la tenemos que aquí Molino Ahí. bueno Aquí Machaque y pirueta de salto Aquí Perfecto Vamos a ver. Antonio, Antonio Mansilla <ríe> Ok Y ahora tenemos aquí el lancero A ver, estaría muy bien Por estada Pasivas, son todas pasivas Bueno, está genérica Me he puesto. Vale, ya no tenemos Grabamos Ok Ah, que su amigo Okay. Ok ya está, pero con que diga Adrián, ya, ya sé quién es. Vamos a ver. La verdad es que me está gustando bastante el juego, ¿eh? Estima que le haya quitado la musiquita, que quizás estaría bien la musiquita, pero bueno. Esto parece una batalla final o algo, ¿eh? Vamos a ver. Y no. lo tenemos. Vale, vale el que va a matar al Sí, sí. Yo lo pensé. ¿Cómo que viene? Bueno. Ojo. Toma, en eh, de piro Ay, que me ha dado. Chupate oh, esa. Chupate esa. Y toma. Y toma. Ay, que me la ha parado. Que me la ha parado. Ay, ay, ay, ay. ay. Ojo. Como <ríe> pega, tío, el gachón este. Venga, si está muerto ya. El caos este. Vamos, vamos. Puma, chavales, que lo hemos derrotado. Turbión nivel 10. Ojo. Sí, pero este no, no muere tan fácil, eh. Este resucita. Seguro. Time for Aquí el yermo A ver. Lleva el caos dentro. ¡Ojo! Es una chica. Wait. My her. Sí, me está vibrando el mando. I'm Neon. Neon. ¿Me tiene está otra guerrero de la luz, creo, ¿eh? I'm not chaos. Guess I was right. Huh. <laughs> feels like there's a story behind that. My allies and I set out to rid the land of chaos. But the journey took its toll. One by one we fell. Until only I remained. It was then that I finally realized the truth. Chaos isn't a man. Or a monster. Mm. Chaos is just a fairy tale. The darkness, the beasts, this despair that eats away at people's hearts. It's easy to blame a single thing for all of that. It gives people hope to think the world can be saved with a single heroic deed, even if it's never that simple. So I decided to become a sacrifice. I offered myself to the darkness and prayed to become chaos, hoping some band of heroes would defeat me and thus bring an end to this empty dream. Ojo, que es no sé. una fantasía. <ríe> qué chorrada, dice. Como mola la máscara. El traje y todo, ¿eh? Sí, sí, me gusta que se vea. Los cambios del personaje. La armadura y todo. Bueno, que desenlace, eh. Esto que se nos va a unir o algo? Vamos a ver. <ríe> I'll find him. Este no lo la convencido mucho la historia. Ah, los cuatro guerreros de la luz. Claro, we don't need someone whose heart's not in it. Then show me chaos. Do that, and I might even start to respect you. Deal. Ya eh, somos cuatro. Vamos oh ahí. Hola, Neon. Esta. Ni al grupo. Claro, no hay que enfadar al rey. Que bueno, bueno, bastante chulo, ¿eh? Me está gustando bastante. No esperaba esto. Se ha añadido caos a la sección consejo. No, oh, no la he visto. lo Adrián, sí, yo no lo he visto. ¡Guay! La fantasía que guarda al final superado. El espadón, los calzones de montaray, fragmento de ánimo nos ha dado uno también. Estupendo, tío. y piezo de espadón. La misión principal, un lugar en el recuerdo. Ya está disponible. Ok. Y está aquí regresaríamos al... Aquí, tutorial de maza, ¿vale? El de lanza ya está disponible Una misión, se podría hacer también esa misión No sé cómo hacerla, pero bueno La de espadas también Ok ¿Quién me pilla? <ríe> a ver El árbol de trabajo Vamos a ver, momentito Degrimidor, no ha dado un punto Pero no sé por qué tengo Aquí, habilitar Reduce el daño de ruptura sufrido con una guardia Puede estar bien, supongo Este no podemos Y este tampoco Pues venga, nos damos este Sí, sí, subí un vídeo el otro día Ok Este es degrimidor, ahora el de luchador Mira, no ha dado aquí un puntito, para el de luchador Aumenta la vocación, vale Todo eso no interesa y aquí el de gladiador. Y de ahí vamos por este, ¿no? Aquí. Yo creo que este puede estar muy bien. Ok. Asignamos. Ahí. Aquí. Y aquí. Vórtice. Pues perfecto. Aquí nos cambiamos aquí también un poquito Toma a ver Ahí. El espadón, el espadón va a fenómeno, ¿eh? <ríe> ok Se han cambiado ya también Ahí Pues nada, fenómeno Niveles de trabajo diario, espadachín Ah, mira, la tenemos aquí ya, niño, ¿Verdad? Ojo. Mira, esta es la que lleva el, el escudo. Sí, sí. Partidazo del Madrid el otro día. Que aprendan lo del Barcelona. A competir. Y luego hablen. Pues está guapa la, la esta, eh. Me ha gustado también la niña. Esta puede estar muy bien también. Con el pedazo de espada esta que lleva. El turbión. Así que muy bien. Ojo que tenemos aquí un nuevo... Compañero Bueno, en este caso compañera Bueno pues Guardamos por aquí Ok, vale Y aquí nos despedimos Me ha gustado bastante ¿eh? Así que Muy recomendable, se lo podéis descargar Ya os digo, está Está gratis desde, desde hoy Hasta el 19 de abril 19 del 4 de 2022 Está para descargar y jugar Así que ya llevo una hora y 44 minutos jugando <ríe> Pues nada chicos y chicas Un saludito para todos Vale Espero que os haya gustado el título de hoy Que hemos traído aquí al canal Y espero vuestros likes Vuestros comentarios Y seguiremos dándole aquí estos días A los juegos Que está muy bien Me ha gustado La verdad que sí Descargarlo chavales Un saludito para todos chicos y chicas ¡Chao, chao! ¡Es bueno de cuidarse mucho!